Gobierno federal. Bueno, pues eh, lamentable que suceden ese tipo de situaciones. Afortunadamente, bueno, pues entendemos que hubo ya por ahí, eh, pues eh, justicia administrativa y entiendo que hubo el cese. Entonces, bueno, pues creo que para todos eh, nos damos eh, cuenta que en la cuarta T, pues bueno, también existen ese tipo de situaciones. Se no que por solamente eso... los gobiernos anteriores, como tanto se dijo. ¿Se demostró que, es que por eso, eso era que faltaban medicinas para el cáncer? Bueno, y para... pues es terrible, imagínense que haya ese tipo de situaciones eh, lucrando eh, con la salud pública de los tamolipecos. ¿Cuánta gente no hemos sabido que eh, padece de enfermedades uh -huh. graves y que no, eh, no tenían, pues obviamente, los mecanismos para darle la atención correcta? ¿No debería ¿Dipurado? estar en la cárcel ¿Dipurado? de los